Revolución de Mayo Se conforma el primer gobierno criollo tras la invasión de Napoleón a España que tomó prisionero al rey Fernando VII. La primera junta manifiesta gobernar en nombre del rey cautivo. Sin embargo, comienzan a surgir tensiones al interior de la misma. Entre un sector moderado encabezado por Saavedra y una burguesía revolucionaria bajo la influencia de Mariano Moreno.